Cierro Ciudadano Ecuador y Colombia estrechan relaciones bilaterales en el quinto gabinete binacional Ecuador contará con la primera empresa de producción de autos eléctricos Gracias a Red Tech. Más de 94 productores de maíz se benefician con nuevo centro de acopio en Urdaneta y en lo internacional, se abre una investigación al presidente Mauricio Macri por un arreglo de deuda con una empresa de su familia. Miércoles 15 de febrero del 2017. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Listos con la información más destacada hasta este momento. Quinto Gabinete Binacional, Ecuador, Colombia. Esta mañana inició el quinto gabinete binacional entre Ecuador y Colombia, presidido por los mandatarios de las dos naciones. La agenda inició pasada a las nueve de la mañana con el arribo del presidente colombiano Juan Manuel Santos hasta Guayaquil. El mandatario visitante fue recibido por su homólogo ecuatoriano Rafael Correa Delgado y el canciller de la República, Guillón Long.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 Bueno, debemos destacar que en este preciso momento el, continúa la cita bilateral entre Ecuador y Colombia presidida por los mandatarios Juan Manuel Santos y Rafael Correa. En horas de la tarde tienen previsto la suscripción de la declaración presidencial de ambos mandatarios. Posterior a ello, la foto oficial y finalmente se despide de nuestro país el mandatario colombiano Juan Manuel Santos pasada las 17 horas. Todo eso usted lo va a poder ver a través de la señal de Tele Ciudadana. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando cuando regresemos, les contaremos que Ecuador pronto contará con la primera fábrica de autos eléctricos. Con eso volvemos. Inicio de espacio promocional. Procedimiento para la evaluación de proyectos comunicacionales.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 Espacio Promocional. 13 horas con 17 minutos. Continuamos informando. El presidente de la República, Rafael Correa, mantuvo una entrevista en Machala. El primer mandatario abordó varios temas de interés nacional que se los mostramos enseguida. Inversión extranjera en Yachaytec.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 Momento de hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos, investigan al presidente argentino. Al volver, enterece por qué. Inicio de Espacio Promocional.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 con ustedes y revisamos información del mundo. Un fiscal argentino pidió abrir una investigación al presidente Macri debido a un arreglo de una deuda de la empresa de su familia. El gobierno argentino pidió el martes a la justicia investigar urgentemente la condonación de la deuda a favor de la empresa familiar del presidente Mauricio Macri, pero insistió en que el mandatario no enfrenta un conflicto de interés. Es un tema técnico de carácter judicial y que el Estado, como muchos otros temas, interviene a través de sus áreas competentes, que son las áreas de jurídicos de los ministerios. Es importante entender que como titular del Poder Ejecutivo Nacional, él está a cargo de todo lo que tiene que ver con los, las áreas de gobierno, pero no implica que todas las acciones del Estado Nacional pasen por decisión del Presidente. Un fiscal pidió el martes investigar al presidente por presunto perjuicio al Estado en arreglo de la deuda del correo argentino que los Macri tuvieron en concesión entre 1997 y 2003 cuando volvió a ser administrado por el gobierno. Una fiscal de la Cámara Comercial denunció el acuerdo que establece que el grupo Macri pagaría la deuda de casi 300 millones de dólares en cuotas al 7% anual de interés hasta 2033. Y que el monto no se actualizaría pese a que la inflación actual desde entonces fue de 700%. Según una encuesta de la consultora Analogías, un 62% de los argentinos considera que el acuerdo entre el gobierno y la empresa de los Macri constituye un acto de corrupción. Parte de las 200.000 personas evacuadas en California por el peligro del desbordamiento de una represa retornaron a sus hogares. Las autoridades levantaron la orden de evacuación de un área de California tras controlar los riesgos por el daño a una represa. Cerca de 20.000 personas evacuadas pueden volver a sus hogares desde el martes, después que el embalse de la represa de Oroville se desbordara por las lluvias y los aliviaderos quedaron comprometidos. Cuando se ordenó la evacuación, se les dijo a los residentes que la represa podía colapsar en una hora. Nuestra casa está muy cerca del río Feder, así que nos pidieron que nos moviéramos a un lugar más alto porque tal vez el agua podría bajar. Y es mucha agua. Y muchas cosas muy, muy malas podrían pasar. Así que venimos a un albergue porque no tenemos dónde más ir. Mucha de esa gente, muchas de esas familias son de bajos recursos, no tienen la posibilidad de tal vez pagar un hotel o algo, así que se les proveyó el espacio. Sabemos que pueden arreglarlo, pero no sabemos cuánto tiempo va a tomar arreglarlo. Esa es la pregunta ahora. Las autoridades siguen reduciendo el nivel del lago Orovil a la espera de nuevas lluvias el jueves.